El tema de los recursos que se invierten en la campaña forma parte de los 25 puntos que contiene la propuesta para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático que han consensuado 11 partidos de la oposición, la cual han entregado a diversos sectores, a fin de que sean incluidos en los proyectos de leyes de partidos políticos y de régimen electoral que cursan en el Congreso Nacional. Para que haya democracia. En los partidos políticos, en el sistema de partidos y en, y en el país Tiene que aprobarse necesariamente, de manera categórica La, la, la modificación a la ley electoral 275 197. Tiene que aprobarse la ley de partidos políticos De no hacerse en el plazo convenido, en el, plazo, en el tiempo real Por ejemplo, ya estamos en, en, en la, la, la legislatura Que si no se aprueba ahora, de aquí a agosto es imposible que tengamos modificación a la ley electoral y la nueva ley de partidos políticos. El éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, se le pidió además del financiamiento de las campañas políticas. Haya un tope en la campaña, un tope de que hasta aquí llegó la campaña electoral. Que una pre-campaña se sepa de dónde a dónde va la pre-campaña y de dónde a dónde va la campaña electoral y que se ponga freno y costos y límites al, al desbordamiento de recursos y del presupuesto del, del, del que está en el poder. ¿Por qué el PLD ha ganado estas últimas elecciones? Bueno, por, por todo un torrente de dinero, mal habido, bajo la corrupción, la impunidad, bajo eh, los subterfugios que ellos utilizan para eh, eh, eh, cercenar la voluntad popular. Paula expresó que la oposición propone a que el padrón de los procesos internos de los partidos políticos sea cerrado y que todas aquellas personas que cometan delito electoral sean sancionadas. Nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, que el padrón sea cerrado, que no sea abierto, porque si el padrón es abierto, como dice un sector del PLD, es como si fuesen elecciones anticipadas. Todo aquel que cometa un delito electoral sea por fraude, sea por clientelismo Sea comprando cédulas, sea comprando votos Sea comprando conciencia Usted tiene que tener un castigo, una sanción Y la ley tiene que prever eso Una sanción tiene, tiene. Robinson Palacios